En Almazana Jeff, del 28 al 31 de diciembre, lleve 20% de descuento en whiskies vinos y refajos. Six de águila o póker, por solo $7,400 pesos. 10% de descuento en pasabocas. Almazana Jeff, sus mejores compras.